Es fundamental sentirse dueños de la propia vida. Muchas veces en nuestro afán por facilitarle el día a día hacemos cosas por esa persona que en realidad puede hacer sola o con poca ayuda. O establecemos rutinas muy rígidas en las que la persona siente que no elige nada y se limita a esperar a que la cambien de sitio, por así decir. En fin, solo hay que pensar en cómo nos sentiríamos si alguien nos dictase qué hacer y cómo en todo momento. Por el contrario, hay que procurarle a quien cuidamos tareas en casa, tal vez alguna mascota, o en todo caso ocupaciones agradables que le llenen y le proporcionen control sobre su vida. También es fundamental sentirse útiles, el propósito de vida es algo fundamental para todos y está muy relacionado con la felicidad, así que las tareas que lleve a cabo deberían proporcionar esa sensación de utilidad para sí mismo y para los demás. Conviene ofrecer actividades fáciles porque si son demasiado difíciles seguramente resultarán frustrantes. Podemos empezar por pequeñas tareas que pueden ser la puerta de entrada a tareas más largas. Conviene animarle pero sin transmitirle presión, si abandona pronto en lugar de recriminar mejor valoramos lo que haya hecho.